Con 275 votos a favor, 223 en contra y la ausencia de tres legisladores, la Cámara de Diputados desechó la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador por no alcanzar la mayoría calificada. Las modificaciones a los artículos 425, 27 y 28 de la Constitución Política en materia energética fueron frenados por la Alianza Va por México después de 11 horas de sesión. Los cinco diputados federales por Puebla de Acción Nacional y los dos del revolucionario institucional mantuvieron su postura y votaron en contra hecho que presumieron a través de sus redes sociales. Por el PAN, Ana Teresa Aranda Orozco compartió su voto en contra de lo que calificó como una iniciativa nociva, retrógrada y contaminante. También se sumó el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, quien al evidenciar su voto en contra comentó que se detuvo la destrucción institucional. Marco Humberto Aguilar Coronado recordó en su cuenta de Twitter que los mexicanos cuentan con los diputados panistas y festejó que con el revés legislativo ganó México. Mientras que los siete diputados de Morena, Inés Parra Juárez, Alejandro Carvajal Hidalgo, Raimundo Atanasio Luna, Odette Nayeri Almazán Muñoz, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Moisés Ignacio Mier Velasco y Julieta Cristal Vences Valencia votaron a favor de la propuesta. Para que la reforma fuera aprobada por la Cámara Baja, se necesitaban más de 50 votos del bloque opositor a fin de reunir 334 votos a favor.